Hice esta canción para ti Una serenata dulce y tierna Sus notas son el frenesí La canto y la compuse por ti Desde el día en que te conocí Mi corazón anda más fuerte el cielo se puso más azul Las estrellas se aparecen a ti Te volviste mi esperanza y mi sueño Contigo la belleza es más sincera Mi corazón sabe que tiene amor Me encanta cuando me dices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 Sin tu amor no existe el tiempo, sin tu amor no hay melodía. El mundo se dio cuenta de ello, hoy suena fuerte mi fantasía. Brillante te sonríen las flores, se deleitan solo con mirarte.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 por ti, sus notas son el frenesí, la canto y la compuse por ti.